Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en Punto de la Tarde. A continuación, nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. La Policía Nacional se pronuncia frente a los dos asesinatos presentados en el barrio 22 de marzo, afirmando que estos dos sujetos presentaban anotaciones judiciales gobierno distrital afirma que atacará de raíz la problemática de la disputa de territorios de la ciudad, así lo aseguró el subsecretario de Seguridad Ciudadana. Carlos Alberto Camacho, más conocido como el arepólogo, ha llegado hasta las instalaciones de enlace televisión para pedir la ayuda de los barranqueños de buen corazón. A través de un comunicado, la constructora Bolívar ha respondido a la comunidad de terrazas del puerto sobre el suministro de agua potable. Llenos deportes, deportistas y entrenadores de la cancha de softball han presentado una queja por el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo. El director de Inderva anunció que brindará una respuesta en las próximas horas. Y al cierre regresó este primero de febrero en la parrilla de Enlace Televisión el programa Barranca Bermeja Positiva. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias Liter El limpieza. Enlace, noticia, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La Policía Nacional se pronuncia frente a los dos asesinatos presentados en el barrio 22 de marzo, afirmando que estos sujetos presentaban anotaciones judiciales. La Policía Nacional, a través del mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del distrito, se pronunció por los hechos ocurridos en el barrio 22 de marzo en hora de la madrugada. El día de hoy, siendo aproximadamente las 2 de la mañana en la Comuna 3 del barrio 22 de Marzo, en una vivienda en construcción ubicada en la Manzana 27, se presentó el homicidio del señor John Hander Castrillón Ramírez y el señor Giovanni Salazar Franco de 30 años de edad, ambos en condición de habitantes de calle, quienes al momento de los hechos se encontraban consumiendo sustancias alucinógenas. Cabe señalar que Giovanni Salazar Franco presenta anotaciones judiciales por el delito de tráfico y porte de estupefacientes y de acuerdo con la, la información suministrada por la comunidad y los familiares, estas víctimas estarían relacionadas con temas de microtráfico y ambos serán reconocidos por cometer constantes hurtos en el sector. Al momento de los hechos se desplazó una comisión de Sigin CIPOL y Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para dar inicio a la investigación correspondiente. Según las autoridades afirman que estas personas presentaban antecedentes judiciales. Invitamos a la comunidad a que tenga información veraz y oportuna que permita orientar la investigación. Se comuniquen a las líneas 314-356-1761 o al correo electrónico fuentes arroba, dipol donde garantizamos absoluta reserva de la información. La Policía Nacional reitera el llamado a la comunidad a hacer uso de las líneas de atención 123 y puedan brindar información de los hechos. Padre de uno de los jóvenes asesinados en el barrio 22 de marzo habló con el equipo periodístico de Enlace Noticias para contar la versión de los hechos. Dos personas fueron asesinadas en el barrio 22 de marzo en horas de la madrugada del martes 1 de febrero. Según los familiares de Giovanni Salazar, él salió a las 10 de la noche de su casa y más nunca volvió. Horas más tarde, autoridades tocaron la puerta de la casa de sus progenitores para anunciar que su hijo le habrían propinado varios impactos de bala. El hijo mío tenía 31 años. Yo me enteré fue porque a las 2 y 40 de la mañana llegó la policía a tocar, que había una noticia. Y a esa hora pues nos paramos y no sabíamos que le había matado al hijo mío y a otro muchacho. Entonces la señora, toda la noche la pasamos en vela. Entonces como ella se fue a las 6 de la mañana para para para la funeraria. Pero como en estos momentos yo pues tengo otro hijo con discapacidad mental, me toca darlo afuera porque, porque tiene problemas psiquiátricos y es agresivo. Hoy este padre pide a las cámaras de Enlace Noticias la ayuda para costear los gastos fúnebres de Giovanni Salazar. Le eh, dije, no saca la mamá. No, yo había ido a traer una gasosa a las 10, y a las 10 no volvió. Cuando busqué a las 2 y 40 de la mañana llegó la policía a darnos la noticia, y los códigos así manos cruzados. Y yo, imagínense, yo sin recursos no tengo ayuda de nada ni. Entonces, para pedir una colaboración a la alcaldía y, y a las personas, porque ¿verdad? en estos momentos me siento una situación muy crítica. Prácticamente en la casa no hay nada y tengo un hijo discapacitado para completar. Y yo también me ando fallando una piedra y un brazo, imagínense. Entonces, y a la alcaldía para que me colaboren, porque yo en estos momentos no tengo recursos humanos. Él reconoce que su hijo era consumidor de estupefaciente. Ante esto, se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a los dos asesinatos presentados en Barranca Bermeja gobierno distrital afirma que atacará de raíz la problemática de la disputa de territorios en la ciudad, así lo aseguró el subsecretario de Seguridad Ciudadana. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Picón, se ha pronunciado frente a los hechos presentados en horas de la madrugada de este martes en el barrio 22 de marzo. Y allí vamos a empezar a trabajar también fuertemente en poder este año 2022 acabar de raíz todo lo que viene ocurriendo en Barranca Bermeja. Pero a pedirles y suplicarles a la ciudadanía que nos ayuden también generando promoción y mecanismos de prevención de consumo de drogas en nuestros jóvenes, en nuestros niños, acompañar en los barrios, en los colegios, en nuestras familias. No consumo de drogas, que es lo que alimenta el mercado de violencia, que es lo que alimenta las muertes en Barranca Bermeja, que es lo que está alimentando que estas bandas criminales se sigan disputando el territorio. Por eso hoy hacemos un llamado como gobierno distrital a que nos unamos como ciudad, a que luchemos juntos contra este flagelo y que rechacemos y no permitamos más que esto ocurra en Barranca Bermeja. La vida es sagrada y por eso vamos a trabajar fuertemente, a redoblar esfuerzos en los barrios, en las comunas, con nuestros promotores de convivencia para acercarnos cada vez más a la comunidad. Se espera que a través de esas acciones disminuya la criminalidad en la comuna 3 del distrito de Barranca Bermeja. Secretaría de Adulto Mayor e Inclusión Social estará brindando unas ayudas para suplir los gastos fúnebres de los familiares de Giovanni Salazar, asesinado en horas de la madrugada de este martes. La Secretaría de Adulto Mayor e Inclusión Social ha informado que estará prestando apoyo a los familiares de los hombres asesinados este martes 1 de febrero. Desde el gobierno distrital nos sumamos a las condolencias colectivas ante estos hechos y nosotros brindamos también el acompañamiento a los familiares en todos los servicios sociales que se está prestando para estos casos, desde la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, Alcaldía Distrital.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 Carlos Alberto Camacho, más conocido como el arepólogo, ha llegado hasta las instalaciones de Enlace Televisión para pedir la ayuda de los barranqueños de buen corazón. Carlos Alberto Camacho, más conocido como el arepólogo, ha participado en varios realities a nivel nacional por su talento de cantar e imitar a algunos artistas a nivel mundial. Yo necesito ayuda, hermano, porque quiero salir este año. Yo le digo, señor, aunque sea de mi vida este año, para salir en otro llamo, yo me llamo para dejar un legado. Para dejar una historia que recuerden de este arepero. Ustedes no saben quién soy yo, el arepero. Como siempre estoy pensando en mí. Sí. Asegura que dejó de vender arepas en las calles por las fallas de salud que ha venido presentando en los últimos años. Me oriné porque yo tengo incontinencia urinaria y tengo la próstata como un aguacate, eso es lo que más me está haciendo mucho daño, es más, tengo una hernia bastante grande, de tanto hacer fuerza para defecar o para orinar. Y en el puesto de las arepas me, me oriné, y de una vez empezaron ese viejo puerco para pasarlo en las redes, que no sé qué, fue cuando opté por, por cantar y poner la totoma, porque... ¿Qué más hacía hermanos? Porque yo esto lo hacía cuando iba a los realities, pero aquí en Barranca me daba pena poner la totuma porque como mis papás fue concejal y gerente de Copetrolma, Hoy ha venido hasta las instalaciones de Enlace Televisión para pedir la ayuda de los barranqueños de buen corazón. Si quisieran ayudarme, hermano, yo aquí tengo un teléfono, Yo ya, ya me dice el médico que me operó el, del cáncer, de las quimios y, y radiación y esas cosas, allá me dijeron que yo no podía andar solo porque yo quedé torpe, yo quedé torpe para pasar una calle. Eso es un problema y hasta me dicen, muévase viejo granifueta, yo soy el que tengo que moverme y yo tengo 70 años hermano. Si usted quiere aportar a esta noble causa de ayudar a Carlos Alberto Camacho, lo puede hacer a través de los números 320 254 3493 y si no lo sabe.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 Ah, más en las pruebas IFES Saber 11, una auténtica teresiana, mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas.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 La señora Rosa Camaño de Lombana invita a familiares y amigos de su hijo Luis Antonio Lombana Camaño a una acaricida que se llevará a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira por cumplirse 29 años de su fallecimiento el día martes 1 de febrero a las 6 y 30 de la tarde. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave.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 A través de un comunicado a la opinión pública sobre el servicio de acueductos de urbanización de Barranco Bermeja en terrazas del puerto, la constructora Bolívar ha respondido a esta comunidad de manera inmediata a la alerta de la falla de aguas de Barranco Bermeja contratada desde 2021 por la constructora Bolívar para llevar a cabo las labores de reparación y mantenimiento del sistema de bombeo que se puso al frente de la situación y comenzó las labores requeridas para habilitar nuevamente el funcionamiento. Gracias a esta gestión, el miércoles 26 de enero, en horas de la noche se logró restablecer el 100% el servicio de agua potable al dejar funcionamiento dos de las cuatro bombas que componen el sistema. A partir de esta semana se iniciaron las labores para poner en funcionamiento las dos bombas restantes, asimismo la ejecución de mejoras con la que se busca restablecer el sistema de bombeo para reducir la posibilidad de que sean presentadas nuevas fallas. En el barrio Cortijillos, dos sujetos roban las pertenencias de un hombre que iba saliendo de su vivienda. La comunidad del barrio Cortijillos se sintió consternada cuando dos sujetos en una motocicleta ingresaron intimidando a un hombre que se encontraba llegando a su vivienda. En los registros de las cámaras de seguridad se ve cuando los ladrones sacan un arma de fuego y hacen que la víctima suelte el vehículo tratando de correrse a un lado. Minutos después, el sujeto amedrata a la persona, hurtándole una cadena y sus pertenencias. Las dos personas realizan su marcha en la motocicleta. Dos días atracaron al hijo, llegó a la casa y una vez iban pasando unos atracadores. Y le quitaron la cadena y le quitaron la billetera iban los papeles de la moto. Ante este hecho, los habitantes piden las autoridades para que se pueda identificar a las personas y den con el paradero de los delincuentes. Se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a este hecho. Hurtan un celular en el barrio San Silvestre, comunidad de la presencia de las autoridades. Los ladrones no dan tregua en Barranco Bermeja. Otro hurto se presentó en el barrio San Silvestre, cuando un hombre de cachucha azul y camisa manga larga intimidan a un hombre que se encontraba departiendo en un establecimiento del sector. En los registros de video, el ladrón por su espalda de la víctima intimida con un arma de fuego rapándole un celular y sale corriendo, huyendo de este sector.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 a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Esta vez se recuperaron 96 personas del virus. En unidades de cuidados intensivos, se reportan 23 pacientes, en los centros de salud 64 y en casa 1.537 personas, aliviándose para un total en el distrito de 1.624 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado,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 Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. En Barranca Bermeja es tendencia a los incendios forestales, en especial el ocurrido en la vereda Pénjamo. Es por eso que las autoridades de Barranca Bermeja han entregado algunas recomendaciones a la de ciudadanía durante la temporada seca que se avecina. A nivel regional en Santander lo que es tendencia es que en Cimitarra estudiantes de una institución educativa deben ver clases sin techo, esto debido a que las aulas no han sido terminadas y ellos esperan recaudar fondos para que la institución sea terminada, es por eso que han acudido a las diferentes instancias pero ni la gobernación ni ninguna de las entidades ha respondido a su llamado. A nivel nacional sigue siendo tendencia la muerte de Dora Kadavik, la actriz colombiana de 84 años, quien falleció víctima de una afección pulmonar. Veamos los comentarios en redes sociales. Edith Esther Pavarrocha, Dios la tenga en su santo reino. Muy querida, me encantaba verla en las novelas. Yorley Martínez, que descanses en paz, Dorita. Que Dios te bendiga. Esta y otras noticias nacionales, regionales y por supuesto locales pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. Momento de hacer una nueva pausa, ya regresamos.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 Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. y entrenadores en la cancha de softball ha presentado una queja por el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo el director de Inderva anunció que brindará una respuesta en las próximas horas La problemática primero es que pues, eh, en el estadio no lo quieren prestar ya se habilitó pero está en malas condiciones ¿sí? eh, el mantenimiento ya está crecido el monte las tejas están bastante ya que están que se caen entonces, tratar de recuperar el estadio Joaquín Barros Machuca. Sí, darle la participación a, a los entrenamientos. Desde la mañana que iba mucha gente veterana a entrenar, a caminar, a jugar. Y, y ahorita no se puede ingresar al estadio. ¿sí? Se le quita la oportunidad que por más de 20 años siempre el estadio me mantuvo abierto. Y la gente iba a entrenar. Y en las mañanas, en las tardes y en las noches. Y ahorita, como pueden ver, toca estar entrenando en en espacios de fútbol, en la libertad, en el cerro, cincuentenario, donde hay problemas. Porque al batear han partido unas tejas y entonces hay problemas con, con la comunidad con eso. Entonces yo digo que el fútbol tiene que jugarse en su escenario, que es el estadio Joaquín Barro Machuque, y hacer un llamado al alcalde, a al INDERBA, a que nos apoyen en esta situación, en arreglar el estadio, que todos podamos practicar y, y jugar allá en el estadio Joaquín Barro Machuque.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 vamos con más información, regreso este primero de febrero en la parrilla de Enlace Televisión, Barranca Bermeja Positiva Bajo la dirección de Marlon Davidson y sus dos presentadoras, regresó con toda la energía el programa Barranca Bermeja Positiva a la parrilla de Enlace Televisión. Eh, reiniciamos este eh, proyecto Barranca Bermeja Positiva, un espacio que haya estado por más de 10 años en el canal y que ahora venimos recargados con más positivismo para este 2022, con nuevas secciones, nuevas cositas, algo de lo que ya veníamos trabajando durante los años anteriores en el programa y muchas cosas más aquí. Eh, estamos en este nuevo horario de 10 de la mañana a 11 y 40 de lunes a viernes, todos los días aquí en Enlace Televisión y también por la página de Barranca Bermeja Positiva. ¿Invitación a partir Claro, invitamos a todo Barranca Bermeja, dentro y fuera de la ciudad y del país, que se conecten con nosotros a través de Enlace Televisión, ya sea por TV o por nuestra página Barranca Bermeja Positiva, de 10 de la mañana a 11.45 de lunes a viernes. Una de sus presentadoras contó las nuevas secciones que tendrá este programa en el 2022. Es un espacio supremamente positivo para Barranca Bermeja. En este espacio quisimos con Marlon dedicarle una hora y 45 minutos de Barranca Bermeja a mostrar solamente lo positivo que tiene esta ciudad tan maravillosa. Salud, secciones de salud mental, salud positiva, vamos a estar hablando de salud oral también, vamos a estar hablando de la salud de nuestros animales también que es muy importante, una sección de cocina, deportes... Vamos Vamos a estar hablando al derecho con el doctor Salva. Mejor dicho, tenemos muchísimas sorpresas para nuestros televidentes. Usted todas las mañanas podrá encender su televisor a partir de las 10 para que se conecte a través de Enlace Televisión con el programa Barranco Bermeja Positiva. Y hasta aquí toda nuestra información. A ustedes gracias por acompañarnos. Feliz noche. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. <risa> al señor Kevin Mauricio Castro Rodríguez se le extraviaron todos los documentos personales en inmediaciones a la avenida Los Fundadores. Informes al 311-523-3940, 321-479-7820. Se ofrece gratificación. <risa>